testificar la fe de Dios porque no tiene aceite en su lámpara y por eso dice que cuando vino el Señor le dijo no os conozco y no las conoció porque era el Espíritu Santo quien tenía que llevar al esposo el Espíritu Santo es el que se encarga de llevarnos a toda la verdad Pero no tenía luz. Y las que no tienen luz, nosotros sabemos quiénes son. Pobres aquellos que cuando venga el Señor, no las vea con luz. Aleluya. Porque si no tiene luz, mirad que es una palabra, el Señor dice que no las verá. Y solamente...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 las que estén preparadas sirá irá con el ¿sí? alabado sea el Señor ale, alabado sea el Señor ale, y alguno puede decir el Señor no es justo el Señor es justísimo ale, y su justicia no hay nadie que la pueda discutir ale, porque la condición es que el Espíritu Santo ve en nosotros ale, ale, ale, y es la condición nos está diciendo a Dios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 tienen que ser probadas en la gran tribulación. Y ahora, escudriñando la Biblia, Dios nos da la primera señal del arrebatamiento. Gloria a Dios. Y lo tenemos en Génesis 5, 21, 24 Y vivió enod 65 años y engendró a Matusalén, Y caminó enod con Dios.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 y está representando Amén. todos aquellos que van a salir de la gran tribulación. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. Pero tenemos también en primera de, de 4:13-18 que nos dice Pablo, porque esto es en el pasado y ahora vamos al futuro, lo que todos los cristianos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 Y después dice que seremos nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, fijaros que lo dice, Alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios.